¿Qué tal muchachos? De seguro se pueden estar preguntando cuáles son los mejores mazos que pueden rendir en este metajuego. Y en este video voy a resolver esa y otras dudas en el reporte semanal del metajuego muchachos antes de comenzar con el análisis hace varios meses atrás cuando lanzaron la versión del deck tracker de un tape lo descargué y fue amor a primera vista desde ese entonces hasta ahora y ustedes son testigos justamente los que me ven haciendo las transmisiones en vivo he estado usando todas las veces este deck tracker y la verdad es una maravilla por todas las cosas que uno puede encontrar ahí dentro y cada vez que la gente me preguntaba qué estaba usando pues le decía justamente estoy usando este deck tracker ahí tienen el enlace justamente en la descripción del video, lo cual lo pueden descargar sin ningún problema y qué es lo que sucedido ahora último muchachos un tapet me ha enviado una invitación para ser afiliado dentro de este proyecto lo cual yo me siento muy agradecido y el beneficio justamente de ser afiliado aquí es que me están dando justamente la suscripción y la suscripción te abre justamente para que puedas tener más información o puedas acceder a una información digamos mucho más exclusiva o mucho más detallada de todo lo que vienen a ser las estadísticas del metajuego de marvel snap ¿Y cómo es que un tape obtiene justamente esta información? Y es gracias a todos nosotros que justamente estamos jugando con su Deck Tracker, ¿no? Y estamos dándole mucha información de los diferentes mazos que jugamos Y ellos justamente van a clasificar en los mazos que puedan ser los más populares Los mazos que tengan mejor rendimientos en cubos promedios Y los que tengan también mayor cantidad de win rate Y algo que me gusta también de un tape es que está en constante evolución Siempre están tratando de mejorar su aplicativo, sea el Deck Tracker o sea la misma web Incluso estoy viendo que acá en la web han habido algunas mejoras adicionales y lo que me han dicho ellos es que van a seguir mejorando más las cosas para que cada vez la información digamos sea más precisa y la información también sea más abundante para todos los que quieren navegar a través de un tape y lo genial de este aplicativo te de, muchachos es que los desarrolladores de este aplicativo están abiertos también a feedbacks de parte de la gente yo ya les he mandado algunos feedbacks de algunas cositas de repente que podrían implementar y ojalá que lo puedan hacer pero si en caso ustedes tengan alguna idea de repente como usuarios de un tape y quieran también de alguna forma que pueda mejorar más el aplicativo pueda agregar algunas cosas por ahí de repente los comentarios pueden dejar tal vez sus ideas por ahí, pues ellos de repente lo pueden revisar y puede que eso también se pueda aplicar para seguir mejorando justamente el aplicativo, y yo antes de conocer un tape había estado probando otros deck trackers también, pero una vez que llegué justamente a probar el deck tracker de un tape muchachos, me quedé con este aplicativo porque es muy fluido y tiene como les digo, mucha información para poder mostrarnos a nivel estadístico en el metajuego, toda esta data que vamos a revisar ahora muchachos, está diseñado justamente para el público competitivo o al menos el público también que está aspirando a llegar al rango más alto dentro de donde esté en este caso si quieres llegar a infinito pues hay cierta información que tú vas a ver acá que realmente te puede ayudar a llegar a infinito o si quieres ser un jugador competitivo y tratar de llegar todo lo posible o tratar de probar mazos meta que sean realmente rendidores, también aquí te van a decir cuáles van a ser esos mazos y cuáles son las variaciones que pueden tener también y aquí muchachos lo que yo les estoy mostrando en estos momentos vendría a ser la web de un tape con el tier list ¿no? de los diferentes mazos que hay que se están jugando o de los más jugados o de los que más rinden ahora aquí hay una cosa el untape acá en esta página tiene filtros para que tú puedas tratar de llegar a lo más específico, a lo que realmente a ti te interesa en este caso lo que vamos a tratar de ver hoy día es al público que tiene ya un nivel de colección más 3000, que generalmente ya es mucha gente ahorita me parece que según las estadísticas que he estado manejando o dentro de las encuestas que he estado haciendo alrededor de la pestaña comunidad en Youtube siempre me ha saltado de que casi el 50% a más de personas ya están de de nivel 3000 de colección hacia arriba entonces lo que vamos a revisar el día de hoy va a ser el metajuego basado en el nivel de colección de los jugadores de nivel 3000 hacia arriba y lo bueno es que un table lo tiene, acá tú puedes revisar incluso, no puedes ver cuáles son los mejores mazos para pool 1, pool 2, pool 3 a más y acá por nivel de colección también puedes separarlo, en, en mi caso voy a poner de nivel 3000 de colección a más si ponemos esto ya vamos viendo que acá acaba de cambiar un poquito también el tema del tier list, ya no son los mismos ahora cambio un poquito pero como ven pues siempre Yuri va a estar en el, en el tierra de todas maneras Ahora, el siguiente filtro que nosotros vamos a hacer acá Es tratar de filtrarlo en los rangos de entre 70 a 100 Que me parece que es lo más cercano Digamos a lo que la mayoría de gente se encuentra en estos momentos Entiendo que hay gente que está en rango 40, 50, 60 Pero seguramente acá te va a servir un poco más del tema también Porque vas a poder cuáles son los, cuál, vas a saber, mejor dicho Cuáles son los mazos más poderosos que se están jugando entre estos rangos Ok, entre rango 70, rango 100 lo estoy poniendo que creo que es dentro de lo más normal ahorita que hay dentro del juego, donde se encuentra la gente ya a estas alturas del, del tiempo, ¿verdad? Entonces, una vez que hemos filtrado, automáticamente estamos viendo acá que ahorita Shuri y Doomwave vienen a ser los mazos de Tier A. ¿Qué es lo que vemos acá ahorita? Shuri, por ejemplo, tiene cubos promedios que vendría a ser este valor de acá, verde en este caso, de 0.34 y un rey de 56.9%. Incluso el Average Cube acá estaba un poquito más alto y por lo que veo ha estado bajando, porque como les digo, depende de de los resultados de los jugadores generalmente por partida y tiene una gran popularidad también de casi 10% como ven ahorita Shuri sigue siendo un mazo fuerte, incluso acá te dicen mira los 310 mazos o sea hay un montón de mazos con diferentes variaciones y cada mazo tiene un desempeño diferente obviamente con respecto al Average Cube y al Win Raid aquí, inclusive si nosotros le damos clic acá a la parte de Shuri te va a salir justamente cuáles son cuál es el mazo digamos que tiene el mayor resultado o el mejor resultado dentro dentro digamos de esta de esta de este arquetipo de shuri no y acá estamos dándonos cuenta que en este arquetipo acá tiene una vera shoes de 0.38 encima con 57% de win rate no acá lo que creo que han hecho ellos con los valores que están arriba es sacar un promedio de todos los mazos me parece pero acá está el mazo en específico que da mejor resultado y acá como pueden ver está pues Pot 0 titania armor lizard cosmo está polaris también como uno, un disruptivo por ahí para poder incomodar al rival un poco luego tienes acá el combo ya de shuri con taskmaster acá incluso lo ponen a Vision, he visto otros mazos que utilizan Capitana eh, Marvel también pero bueno, eh, Vision acá está lo ponen a Red School y a she de final, ¿no? y este mazo de acá hasta el momento como están viendo es el que ha generado el mejor resultado dentro de los mazos que están del arquetipo de Shuri y ahora muchachos nos pasamos con el siguiente masito que se encuentra dentro del Tier A. que merece ser mencionado también, que tiene un Mira, tiene una average Cube de 0.34 y un win WinRay de 55.1%. Este mazo no es muy popular según lo que estoy viendo. O sea, digamos que no te vas a enfrentar muy seguido contra este masito. Pero de todas formas es algo bueno que lo puedas ver. Y la cantidad de Winry que tiene acá de manera específica también es casi 56% con 0.38% Al menos en esta versión que tenemos acá Tiene 4800 juegos, ojo eh, no es cualquier cosa la muestra que vemos acá Y pues como podemos ver aquí este, hay cartas por ejemplo muy interesantes no Acá incluso, no sé si esto acá se refiere, este 100% 100% se refiere a estas chances de repente Que cuando tú lanzas esta carta tu probabilidad de ganar se incrementa mucho más no Pero bueno, acá eh, pues tienes a Iceman y a Scorpion como cartas de control, luego tienes a Lizard como una carta de para ganar prioridad más que todo, luego tienes a Mr. Fantasio que es otra carta también que te puede permitir ganar prioridad y pues tienes cartas esta carta es clave por ejemplo la que tienes acá es Wave y Wave te va a permitir que puedas lanzar dos cartas en turno 6 en este caso She-Hole va a costar dos de energía y puedes lanzar una segunda carta como puede ser Doctor Doom o puede ser Aero o puede ser la misma América Chávez también si quieres ¿no? que también tienen un poder eh, bastante bueno pero me parece que el combo más fuerte vendría a ser Justamente Shihol más Aero Generalmente ya debes estar ganando dos ubicaciones por ahí O de repente puedes ganar Una segunda ubicación con Shihol Y luego con Aero lo que haces es pues Mover esa carta que el oponente va a jugar Porque gracias a Way justamente es solo jugar Una carta y eh, con Aero La mueves esa carta y listo ahí se acabó Y ganas la partida, acá también Shang-Chi ayuda bastante porque es una, counter, una Carta counter muy buena digamos Contra mazos de Shuri también y contra Algunos mazos de Thanos probablemente por ahí te pueda ayudar Así que es una carta digamos que vale bastante eh, Luego tienes a White Queen También que te va a dar una copia de la mano Del oponente del, que es la carta de Con el coste más alto y más allá Digamos de que esa carta te pueda servir También es una cosa también de que te permite ver no Digamos alguna carta importante Que pueda tener el oponente y con la cual Si es que tiene justamente una forma De jugar para ganarte así que White Queen Acá también es una carta muy buena aparte que tiene Unos stats muy increíbles eh, Luego está Aero como ya les he explicado Que combina con Wave luego tienes a Doctor Dunta también que combina muy bien con Wave. Y tienes, pues, una América Chávez que es más que todo para compresión de mazo, ¿no? Y finalmente está she Así que este mazo de acá, aunque la verdad que yo casi por ahí me he topado uno que otra, digamos, en el rango 100 para arriba me he topado un par de veces con este mazo, pero ya ustedes me dirán si entre los rangos 70, rango 100 se han estado topando más seguidos con este masito según justamente las estadísticas que está dando aquí un tape. Miren, y aquí dentro del Tier, b van a ver un montón de mazos, muchachos. De acá incluso hasta la lista parece no terminar, ¿no? Incluso tiene. Tienes las cartas más importantes. También dentro de lo, los que son Big Bats. ¿no? En este caso por acá tienes un Thanos. Mira Thanos Dead por ejemplo. Y por acá tienes un Thanos Lockjaw. Tienes a Galactus por acá también. Tienes un Thanos Su también por acá. No hay varios. O sea. el Predomina más digamos los, el arquetipo de Thanos. Que el arquetipo de Galactus por lo que estoy viendo. Dentro de la data que justamente está arrojando esta página. Incluso como primer lugar en el, en el tier B. Está eh, justamente Cera Control. Y este Cera Control es un Cera digamos que bastante normal. No tiene unas cartas espectaculares Por ejemplo como vaso Valkyria, Dark o cosas así Porque también a veces las eras usan ese tipo de, de cartas Pero está interesante porque son eh, cartas accesibles Excepto justamente el Hitmonkey, no Pero después las demás cartas creo que se pueden tener sin problemas Y tiene un Average use de 0.27 con un win rate de 50% O sea no está nada mal este masito también Tienes ahí un Killmonger también Que es una carta counter contra los mazos de Thanos continuos Por ejemplo que se juegan, depende mucho de las gemas del infinito ¿No? y por ahí este, de repente algunos otros counters que le puedas dar también con otro, contra otros mazos de cera también que te puedan molestar con cartas pequeñas por ahí, eh, o Patriots también que te pueden utilizar ardillas, te pueden utilizar eh, de repente el Misty Knight también por ahí con Killmonger, es bastante bueno para poder despejar o poder eliminar ese tipo de amenazas, tienes acá en cantres también que podría ayudarte en algunos casos también, he visto que ahora se están jugando los mazos de Patriot con Iron Man, así que pues acá en cantres también vale bastante o de repente por ahí también te puede servir este combo de encantres con Shang-Chi de repente Para poder eh, eliminar Digamos la protección del armor y luego Terminar eliminando la carta pues Más grande que haya bosteado Shuri Obviamente pues tienes que jugarlos en turnos diferentes Porque acá no los puedes jugar en el, en el turno Final los dos juntos o si sí, en realidad Se los puede jugar en el turno final los dos juntos con Cera verdad pero de todas maneras como Les digo este tipo de masitos Está eh, muy bien diseñado para salirse De algunos apuros incluso tiene Scarlet Witch Por ahí para cambiar alguna ubicación si es que Ves que no te conviene así que hay muchas cositas buenas acá, el combo de bicho con misterio. Aparentemente este mazo que te está dando por acá el, eh, justamente el Untape, este es el mazo que más rinde de todito los mazos o de todas las versiones que se está jugando en este momento de Cera Control. Aquí no me voy a poner a ver mazo por mazo muchachos Porque seguramente sería abrumarlos demasiado Y hacer este video muy largo también Así que otro mazo que puedo resaltar de repente por acá Y vamos a echarle un vistazo más rápido Va a ser justamente este mazo de Darkhawk Que también es un mazo que he visto que me han estado jugando bastante Incluso de rango 100 para arriba Es un mazo muy contundente Incluso tiene pues los combos de Misty con Darkhawk eh, Incluso algunos por ahí llevan a veces Munger también por acá Y tiene 57% de win rate Con 0.38 de, de Average Cube O sea este mazo tiene tanto rendimiento como un mazo de tierra, pero no sé por qué acá lo ponen, o sea, es que como están promediando todas las versiones seguramente que se están jugando y por eso es que ha descendido pero si juegas este masito acá es como jugar un mazo con stats de tierra prácticamente ¿no? así que está muy interesante este, esta información de todas maneras porque lo vamos desglosando un poquito, y vamos a ver el, el otro que es el electro ram por ejemplo, veo que no tiene mucho average cube, este hay un electro ram que a mí me llevó justamente a rango 100, que ahí lo, ustedes tienen el video en mi canal de youtube, se los he compartido, lo pueden buscar ahí, y pero no es este mazo de acá, pero este mazo aparentemente es el que mejor resultados le está dando a toda la gente que ha estado jugando este masito, ¿no? Mira este, este mazo tiene 10.000 juegos incluso, está interesante, de acá tienes una versión de Patro. que es la que es una versión que se juega con Ultron, no me gusta mucho el hecho que esté Abominación, la cosa, pero bueno, hay gente que le está funcionando pues más o menos el Patriot de acá luego tenemos, eh, he visto que la versión de Thanos más popular también que hay en estos momentos es el Thanos Dead que está jugando, pues mira, está jugando el Thanos con Killmonger para poder eliminar las mismas gemitas y con eso juegas a muerte por no sé por 4 o 3 de energía en muchas ocasiones, tienes acá lockdown para poder ciclar a Lich incluso para poder sacarlo en turno 4 por ahí así que está muy interesante este masito también voy a probarlo por ahí porque la verdad de es que esta versión no la había probado mucho pero aparentemente no es tan buena Por lo que estoy viendo con los stats Acá te da 0.23 con 52% de winrate O sea, acá el que está mejor Hasta el momento es el Darjo con 0.38 O sea, imagínense Acá estamos revisando estadísticas Y será Control que supuestamente está en primer lugar Incluso el mazo que mejor resultado Le está dando es un mazo que tiene 0.27 Nada más de Average Cube 50% de winrate, 3100 juegos y, en y el de Darjo por ejemplo Tiene pues igual Una cantidad eh, muy similar me parece ese, más todavía, tiene más juegos todavía el de Darkhawk, tiene 5400 tiene como 2000 juegos más y tiene una cantidad mayor de Average Cube y win rate. acá lo bueno de esta página, como les es que ustedes pueden ir abriendo deck por deck y pueden ir viendo cuál de ellos les está generando mejores resultados de manera más específica, no igual acá a ver, el Dracula Drum, por ejemplo no me convence mucho el Boons también que se está utilizando bastante, tiene un win rate también que no es tan eh, alto, pero también tiene una cantidad de juegos bajitas también, que eso también es importante por ver, qué tal el Galactus, el Galactus Galactus también tiene, no tiene mucho Winray por lo que estamos viendo acá, este mazo de Galactus es el que menos me gusta de todos los Galactus, a mí me parece mejor el otro mazo que es con Nimrod, lo veo mucho más eh, competitivo realmente este, ese mazo de ahí, esa versión. Pero aparentemente la gente no lo juega mucho Al menos los que usan este tipo de aplicativo no eh, Al menos por ahí, por eso es que no es tan popular eh, Luego de acá tenemos el Thanos U Incluso también que este Este Thanos de acá, por ejemplo Este es un mazo que yo les presenté a ustedes Que me parece buenísimo, pero claro, acá tiene sus variaciones Yo no uso, por ejemplo, Mr. Fantástico eh, ¿Qué es lo que más no uso? Hay otras cosas por ahí que no uso No uso Profesor X, no uso... Claro, no uso ni Mr. Fantástico ni Profesor X Y pongo otras cosas en su lugar, ahorita no recuerdo qué Pero ahí también tengo el video justamente donde les explico su ...sobre el mazo de continuo de Thanos... Y que también me ha dado muy buenos resultados, ¿eh? Me ha llevado bien, bien alto, la verdad, el masito de Thanos. Y bueno, acá están todos los demás mazos, muchachos. Y si ustedes quieren ser incluso, quieren irse por el lado, digamos, eh, de, la, de la parte de la sintetización, digamos, o del resumen del resumen, acá pueden ir a la parte de mazos. Y acá les van a enseñar justamente los mazos directamente con, lo, con la cantidad de juegos que tienen. ¿no? En este caso, estamos viendo dentro de, los, de, los, de la gente, de los jugadores que son de más de 3.000 de nivel de colección y entre rango 70 a 100 verdad entonces estamos viendo eso y la importancia que hay el filtrado va a ser en base a la cantidad de juegos que ha jugado este mazo en este caso el mazo de shuri que estamos viendo en primer lugar tiene 15 mil juegos no y este es el mazo que ustedes seguramente más habrán visto dentro de estos rangos también eh, y, de, y si están en este nivel de colección verdad habrán visto que le juegan mucho shuri con vision o sea ese es el para mí también porque ese de este mazo es con el que más me he chocado también Luego tenemos el siguiente mazo también de Shuri que es otra versión de Shuri que lleva a Capitana Marvel que es lo que les estuve hablando que esta, también, esta versión también la, la he visto bastante también que lo usan como un factor sorpresa incluso para poder ganar ubicaciones donde no se puede jugar va Capitana Marvel ahí y te gana justamente la partida y acá también esto también tiene 12.000 juegos. Acá este mazo tiene 11.000 juegos que es el mazo de Thanos Dead que aparentemente es muy popular ¿no? y que también tiene un win rate bastante aceptable ¿no? que tenga más de 50% de win rate ya es aceptable el masito ¿no? El Average Cube sí, sí lo veo un poco bajo pero de todas maneras aparentemente está dando resultados y bastante gente lo está jugando. Acá por ejemplo el Electro Ram que no lo habíamos visto mucho digamos pero aquí sí se está viendo por ejemplo y tiene 10.000 juegos y esta es otra versión también que se usa con el Evo Nimo, ¿verdad? que también eso es para que ponga mucho más poder ahí en una ubicación y luego con Doom pones un Doom Bot ahí donde le Bonimo y listo eh, Eso también es interesante 54% de win muchachos Está muy bueno eh, Acá viene el Patrol, por ejemplo Esta versión que no me gusta tanto Pero ahí también tiene 6800 juegos Pero yo creo que de aquí hacia abajo ya no tiene mucha importancia Porque ya los juegos La cantidad de juegos no es tanto Y me voy a centrar más en los mazos que tengan de 10.000 juegos hacia arriba En este caso los cuatro mazos primeros que están acá De los cuales dos son Shuri pues no es casualidad. Y luego, y que solamente le han cambiado una carta nada más. ¿eh? Y en base a eso lo están jugando así con todo. Luego acá tenemos el Thanos Dead. Digamos que es un poquito más aventurero este Thanos Dead ahí. Porque pues le han nerfeado Quinjet. Y ya no es lo mismo jugar con este mazo. Y luego eh, tenemos acá el Electro Ram. Que también es otro mazo que ha ganado mucha, mucha popularidad. Eh, justamente por el hecho de que se estaban jugando muchos mazos de cera control. No es como una respuesta a estos mazos con cartas pequeñas. Salió justamente el Electro Ram. E inclusive por ahí a veces le puedes conteriar también a las mismas eh, Shuris. ¿Por qué? Porque Shuri generalmente a veces espera. No juega nada en turno 5. Y espera lanzar she con el Taskmaster en turno 6. Para justamente no tener prioridad. Y así un Shanshi no los pueda molestar. Generalmente esa es la táctica de manual. Justamente que utilizan los jugadores de Shuri. Y por esa razón ahí es donde ya digamos. Eh, si te juegan esas dos cartas al final del turno y tú le pones un Sandman en turno 5 le puedes malograr bastante la estrategia y con eso tú puedes terminar ganando la partida así que por ese lado digamos el Electro Ram también puede servir en esas situaciones ahora para mí mejor es que en vez de Dino por ejemplo le pongas un Shang-Chi al Electro Ram para que pueda digamos también estar más reforzado la idea de poder eliminar una carta grande o una carta con gran poder también que tengan las Shuris por ahí ¿verdad? y luego tienes pues el Thanos D también que es una cosa interesante por ahí, yo he jugado a otras versiones de Thanos que me han parecido interesantes, pero esta no la he probado todavía. La voy a probar para ver qué tal va. Pero la verdad, el Thanos Junk y el Thanos Continuo me ha parecido de las más divertidas y de las más rendidoras para mí, al menos de, de, de, de las otras versiones de Thanos que he probado. Pero esta versión también quiero ver qué tal eh, se desenvuelve también para poder este, dar una opinión con respecto. Pero aquí lo que estamos viendo, muchachos, entonces es este reporte semanal que quiero hacerles todos los sábados. Espero que pueda cumplir cabalmente, justamente cada semana, para ir actualizando. Y ir viendo cómo van cambiando las cosas Porque recuerden, cada vez que haya un cambio de balance OTA Que va a ser semanalmente después del lanzamiento de este parche el 18 de abril Todas las semanas van a estar haciendo cambios Entonces ahí vamos viendo cómo el metajuego se va a ir moviendo Conforme también vayan dándose estos cambios OTA Entonces va a ser muy interesante poder hacer ese tipo de reportes también Y como nuevamente recalco el agradecimiento a los de Untape porque gracias al tema del afiliado tengo ahorita esta, esta, eh, este plan de suscripción que me hace poder ver justamente cierta información que gratuitamente no podría verlo yo estaba utilizando esta página desde hace mucho tiempo la verdad pero habían cosas que no podía ver hay ciertos filtros que no puedes hacer si no tienes el, el tema de la suscripción y no puedes ver por ejemplo la Average Cube ni el Win Rate entonces acá gracias a esto, gracias a este, esta suscripción puedo ver esta información y ya puedo hacerles el alcance como debe ser justamente con todo el análisis de los mazos digamos ¿no? para que sea algo más cercano, digamos, a la realidad. Eh, como les digo, espero que esto, lo que acabo de hablar, esté reflejado justamente con la realidad de los rangos en los que se encuentran ustedes con su nivel de colección. Ya ustedes me dirán qué tanto se han eh, enfrentado contra estos mazos de acá, porque estos mazos simplemente es la representación de toda la información de todos los jugadores que están utilizando este aplicativo. Yo lo que espero más adelante, muchachos, es que un pueda sacar una versión también para celular. No sería interesante porque de ahí también hay mucha data también que recolectar ya que los jugadores de PC no sé qué tanto sean en porcentaje comparados con los jugadores justamente de móviles, ya que este juego Marvel Snap está hecho para jugadores, para celulares smartphone, ¿verdad? Entonces los de PC no sé si sean tanto, no sé si sean como que el 30% de la población total de repente de jugadores y sea el otro 70% el que más juega en celulares y también estamos perdiendo mucha información valiosa ahí ojalá que ellos más adelante puedan hacer el desarrollo para eh, una app seguramente para poder recabar información también de los móviles y así poder hacer que su aplicativo sea mucho más cercano a la realidad también de lo que se puede contrastar digamos con el metajuego, pero por el momento de, digamos ver toda la información extraída en la PC al menos, yo puedo contrastarlo con lo con lo que sí he estado jugando, o sea dentro de los rangos que he jugado de 70 a 100, más o menos te puedo decir que estos mazos que han estado que hemos estado estudiando el día de hoy, son los mazos que yo he visto, ¿no? y hay mazos como les digo, no, hay formas también de conterear todos estos masitos, ya les he dicho algunas formas, para Yuri, por ejemplo si quieren buscar otros counter aparte también va Valkyria es muy buena también para contrariar estos mazos de Shuri y reducirle pues a 3 de poder las cartas que Shuri haya bosteado como Red Skull o Taskmaster de repente Shuri pues ahí simplemente, digo Valkyria simplemente las, eh, lo vuelve a 3 de poder y pues no pasó nada y puede ganar, puede ganar en esa ubicación pero eso ya depende cómo nos vayamos ingeniando dentro de las cartas que sean más jugadas dentro del metajuego o dentro de los mazos más jugados dentro del metajuego bueno los voy dejando, les agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí, eh, ha sido pues una cosa muy divertida poder analizar todos estos números, todos estos datos, ¿no? Y sobre todo porque me encanta porque se contrastan con la realidad, ¿no? De lo que, yo, al menos yo en lo personal, todos los mazos lo, o los oponentes con los que me he enfrentado realmente se cumple con lo que he estado revisando el día de hoy. Ustedes me dirán en los comentarios muchachos si se cumple también con la realidad de ustedes y también nos pueden o me pueden decir en todo caso pueden dejar acá los comentarios en el video si es que por ahí de repente tienen algún feedback o alguna mejora que les gustaría justamente que el Untape haga para su aplicativo acá para PC y pueda seguir mejorando las cositas ojalá que como les digo están en constante evolución van a seguir mejorando y si por ahí todavía no conocen el aplicativo y lo desean descargar en el enlace justamente en la descripción de este video les estoy dejando el enlace ahí para que puedan descargar el programita sin ningún problema pues y lo puedan utilizar también y así podemos generar más información para poder tener una mayor eh, exactitud de estadística en este caso ¿no? eh, otra cosita más también recuerden que de lunes a viernes estoy por las noches siempre haciendo transmisiones en vivo en la plataforma Mora. el enlace lo tienen en la descripción de este video y si tienes cualquier duda o consulta también la puedes hacer en ese lugar ya sabes te espero allí un abrazo para ti